aquí Peña repite toda la defensa respecto al día del Nastic. importante resaltar el sector derecho que también funcionó, durante la primera parte de este Sergio Roberto Interior, Yusuf Demir que nos dejó, nos reveló jugadas individuales fantásticas y dio muestras de una gran calidad. Y después pivote, Nico Ricky, Puch. en el interior, novedad arriba. Yusuf derecha, Raymanay, partidazo, buena segunda parte. Parece que Kuman le da premio jugando como nueve y entra Mortimer en la banda izquierda. Una banda izquierda que seguirá teniendo a Valde como lateral. Es interesante ver que... Barça jugará con Iñaki Peña en la portería, defensa Sergino Dest, lateral derecho. Centro del campo para González, que debuta con el primer... estreno. técnico, Mitchell quiere llevar al Girona. Primera división, un Girona que juega con Juan Carlos. Defensa para Valeri Calavera. A los chicos nuevos que, que han firmado, los que, los que aún no están aquí, como Eric García, eh, etcétera, Pero... Vamos a ver, la línea si sigue con un ricky Puig que el otro día hizo un auténtico partidazo en el primer tiempo. Por cierto, que me había olvidado a Usman sí. Dembélé, ¿eh? Dembélé, que también sí. anda lesionado, al igual sí. que Felipe Coutinho. Bueno, pues acaba de comenzar el partido. Abrejo Calavera, la pone con la espuela, pique rechaza. Ojo a Ibrahim. Le pega fuerte Ibrahim, quería hacerlo con el exterior. Sí. Se echó el cuerpo. De Samusay para Cristian Estuani. Estuani para Uf. donde Iñaki Peña y Valde que evita el gol de Gomau. Ocasión clarísima de gol, ocasión ¿eh? del Muy buena. Qué bien Iñaki sí, Peña y sí, qué sí. bien Alex Valde evitando el sí, remate, creo que... Intenta cargar la pierna... Se va finalmente... Está bien está, bien, está bien. Se va finalmente a correr. Tiene... Descaro, descaro, eh. Sí, sí, sí. La conducción, fíjate que es una conducción muy técnica. Más fi... más técnica que física. Pero... El... En el mano a mano ahí con Calavera. Cae al suelo, eso es penalti. Sí, señor, es penalti, es penalti. Lo siento, pero lo vi de primera. No me hace falta repetición. Eso es un penalti claro de que de Calavera sobre Al... Minuto 20 para 21, allá va Piqué, la parada, gol. Oh. Se comió eh, su propio rechazo el guardameta Juan Carlos. El penalti es muy mejorable el lanzamiento del penalti. Totalmente. Y Juan Carlos que se come su propio rechazo. Oh, cuidado oh, que oh. el balón sale. Tocadoro Borrai, Manai, lo impuso. Bien. Eh. de Allá va Nils, la va a colocar Nils, la pone Nils, Manai, gol Ray Manai marca el segundo. Gol de Ray Manai. acaba de hacer el segundo gol con Sotana incluida portero que ha estado a punto de evitar el gol. Pero finalmente el esférico entrado mansamente al fondo de la, de la portería del Girona. Gol de Ray Manai. A los 24 minutos de esta primera parte, asiste Nils Mortimer y remata ahí al fondo de la red. Cuatro goles ya en esta sí, pretemporada sí, para sí, el sí. futbolista. No, pero Nathiella mira, normal. mira, la, la acción es un premio a la... Al fútbol coral, ¿no? Porque interviene para Jairo. De nuevo, si Roberto la pone. El remate muy forzado de Demir. Podría haberlo dejado para Mortimer, que sí, venía en mejor condición. Claro no. No se si no le avisa, se si claro. no le avisa, es, es difícil, ¿no? Porque te llega un balón y no sabes lo que tienes a tu espalda. Saque de puerta, de nuevo, para Valeri Estuari. ha preparado con la calle a Punto del centro. Y piqué que también se sabía la elección, evita el remate de Bien. para Sergio Roberto. Fuera de, juego. fuera de juego. Fuera de juego por muy poco eh, de Sergio Roberto. Quizás Ricky ha tardado un medio segundo en sí, dársela. Da. Sí, pero no tiene que tener pisa Sergio Roberto en estas acciones. Porque ya se... Y sale a calentar Memphis. Memphis. El público que enloquece ahí con de Memphis. La sacó claramente con la mano Nils Mortimer, sí sí, penalti. La sacó claramente con el brazo Nils Mortimer. Samusai. Para encazo, tú. Calidad, calidad. Pan capo Calidad que no me extraña, eh. No me extraña este chico. Qué sangre fría. Qué talento Y qué talento. Y, y, y, y, y, y que qué talento. Entra muriendo, pero sí. este... Memphis. línea de fondo el chute de Memphis. La parada del guardameta Juan Carlos. Primera acción de, de mérito en eh, la práctica. Carga la pierna. A la madera. A la madera. Con toda la intención del mundo. Quería poner el balón ahí Samusai. ¿Eh? Qué jugador. Qué hacer toca a Sergi Roberto. Intenta llegar de Pay. Asiste a Depay. Qué buena idea tenía Sergio Roberto. Asistir a Memphis Depay. Pero la legión se la sabía Juan Carlos que evitó la ah, abortó la acción ofensiva, intenta llegar Memphis. Bien. Llega De Pay, el centro, chuta las bueno, bueno, a las está manos. A las manos de Juan Carlos. Está bueno, está bien. bien. Memphis. Gaby. De nuevo Pianic. Recibe el golpe muy fuerte. El propio Memphis de Pay. Por parte de Diamanca. Otro de los jugadores diamancad titularísimos la pasada temporada con Francia. Uh -huh. El lanzamiento va a ser de Miral Empiani. Intenta el lanzamiento directo. Oh, Al travesaño de Juan Carlos. Qué disparo tan seco sí. y tan fuerte. Y bien dirigido. Gaby Comas. Frankie. Otra vez. Collado. Buen balón de Collado para Griezmann de primera. Griezmann fuera. Bueno, lo ha hecho bien. Sí, primero fuera. pierna menos buena, pero darle la velocidad justa suficiente. Y bueno, el pase ya es bueno. Ha ganado la, la posición a los… A tía Mancaba lo que recupera el chuuut, fuera. Está bien, y sí, lo sí. probó el juvenil de tercer año. Pues muy este bien. año tiene pinta de que va a estar en el Barça B. Pjanic buscando a Griezmann, el control orientado de Griezmann, Griezmann, Griezmann. Fuera de juego, penalti. Sí. Penalti de nuevo que pita el árbitro. Se lleva un jugador del chino del balón, con las manos de forma absolutamente involuntaria. Juan Carlos mira Memphis, Golazo. Sí. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, A la escuadra la pone, zapatazo que te quería. Se llena la bota de balón el holandés. Sí. Neerlandés, como se dice ahora sí. Gol de Memphis Barça 3, Girona 1 Bueno, eh, me